¿Estás atravesando un mal momento en tu vida? Seguramente habrás tenido etapas en tu vida en las que no has estado al 100 y has sentido que estabas atravesando un mal momento, tanto física como psicológicamente. Es muy normal y debes tener malas rachas para valorar mucho más las etapas de felicidad. Pero hay claves que nos los advierten. ¿Estás atravesando un mal momento en tu vida? 1. Tu salud flaquea. Si tu salud flaquea y los problemas no te dan tregua. Puede que no estés en tu mejor momento. La salud es lo más importante y debes cuidar mucho tu cuerpo. 2 Estás de mal humor a menudo. Estar siempre enfadado y que te moleste todo puede ser otro síntoma de estar en un momento un poco difícil. Intenta pensar en positivo y dejar las malas vibraciones atrás. 3- Forma física. Es importante hacer un poco de ejercicio dieta variada para encontrarte bien contigo mismo. Tener una buena forma física te ayuda a sentirte mejor. 4- Autoestima por los suelos. Estrechamente lazado con lo anterior, es importante que te gustes cuando te mires al espejo y seas capaz de quererte como eres. Si no es así podrá derivar en serios problemas y puede llevarte a la depresión. 5- Relación con tus amigos. Siempre es bueno tener un círculo de amigos que te apoyen y te quieran. Si este elemento falla, es muy probable que no estés al máximo. 6- Ruptura. Si tenías pareja y lo habéis dejado, es normal que atravieses una mala racha, pero es pasajera. Puedes superarlo y conocer a otras personas, el mundo no se acaba. 7 lazos familiares. Otro de los grandes pilares fundamentales para estar bien es la base familiar. Tener una buena relación con tus padres y tus hermanos es una pieza clave para tu vida. 8- Ansiedad. Si protagonizas muchos brotes de ansiedad, puede que no estés en tu mejor momento. Intenta hacer ejercicios de respiración para relajarte y aprende a dejar cosas para más tarde. Nada es más urgente que tu bienestar. 9. No saber qué hacer. Si sientes que tu vida ha perdido el rumbo, puedes estar un poco perdido y no conseguir estar al 100. Trata de pasar ese mal momento y esfuérzate en reencontrarte. 10 quieres tirarlo todo por la borda. Puede que estés atravesando un mal momento si necesitas romper con todo porque sientes que no encajas en ninguna de las facetas de tu vida. Eso solo tiene una definición: no eres feliz. ¿Crees que estás en un mal momento de tu vida? ¿Cómo crees que puedes superarlo?. Comparte con tus amigos estos síntomas de un mal momento en tu vida.